¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? ¿Qué dice la vida? ¿Todo bien? ¿Todo sabrosito? Excelente. El día de hoy vamos a estrenar nuestra primera invitada en todo el fucking tiempo que tiene este canal y la vamos a presentar con un acto de magia. No sé, es la primera vez que hago eso también. Ahí va. Con ustedes Yasmin, que está despeinada. Ella nos va a hablar sobre un tema muy importante. Ya. No sé. <risa> Ella nos va a hablar sobre un tema que muchas veces ustedes han estado consultándome en el canal, que es cómo conquistar a una chica inteligente por WhatsApp. Y yo supongo que si vas a conquistar a una chica inteligente, se supone que no vas a empezar hablando como Brian, tampoco, ¿no? Como una, hola chiquita, ¿cómo estás? No o así, ¿no? tenemos X. que ser elegantes al momento de hablar con una chica que se supone que es inteligente, ¿no? O sea, Exacto. disimulemos nuestra incultura un poquito, ¿no? Exacto, eh, obviamente, la, para empezar, las personas que tienen mala ortografía, pésima, ya, Tachada por completo. Creo yo de que una, una vez de que pasamos esta, esta valla de la ortografía como lo había dicho Podemos empezar con el tema de que si tenemos cosas en común, la mu, ya sea la música, ya sea eh, ¿Qué te digo? Eh, el hobby, algún hobby, si es que hace deporte y también hace deporte O ya empieza el tema de la química uh -huh. o algo así, si es que el chico está interesado Obviamente nunca vas a, a, a, a gustarte tampoco. También uh -huh. es muy claro. Los uh -huh. chicos que agarran y te dicen, ah, eso a mí me gusta. Ay, ¿a ti te gusta comer este, no sé, pay de limón? A mí también me encanta. Y yeah. soy fanático. Y hinchi y se pone acá. No, entonces no hay forma de que sean tan uh -huh. exagerados. Puede uh -huh. que tengan cosas en común, pero no ser uh -huh. tan evidente. Claro, de o sea, de no que podemos simular un chica. contacto, un, una digamos una similitud tan grande porque ya se hace sospechoso y de repente puede que si sí tengas una similitud tan grande pero sí. ya de por sí parece sospechoso pues ¿no? También entra a tallar el tema de que qué hace, porque uh -huh. de, a las chicas, que, eh, como es el tema, uh -huh. las chicas inteligentes nunca nos va a gustar un vago que no está haciendo nada, que no uh -huh. trabaja, que no estudia uh -huh. siempre estamos como que buscando a alguien que nos enseñe algo o a alguien productivo, que sea productivo, que sea útil <risa> Pero, ¿qué tipo de chico sí es el que jala? ¿Cómo debe ser ese chico que atrae a una chica inteligente? ¿Y qué debe decirle por Whatsapp? No? A ver, para empezar, obviamente que cuando nosotros nos abordan por Whatsapp, ya. Nosotras, las mujeres, somos ya sea de cualquier tipo, somos estanqueadoras pero ¿Así? así, al máximo. Somos en, nos convertimos en investigadoras FBI y todo. Uh -huh. Y una vez que el chico ya interactuó con, con la chica y pasa un primer filtro, o sea, normalmente a la primera conversación, ya, ya lo metieron a la zona del amigo o ya saben que es un interés, o eso se ve después todavía. Eso se llama la zona de prueba. Está ah, en manco, prueba no, sabía eso, no sabía eso, no sabía zona de prueba. Sí, esa zona es nueva, claro, esa es zona verdad. no la conozco porque siempre me meten al amigo. La, la, la pinza. <ríe> sí, ya. Yeah. Ya, yeah. entonces, esta es la zona de prueba yeah. para ver. Eh, Ok, bueno ya no, sabes eso te deprima, ¿qué es lo que sí. no sabía? En serio, me, me, es una cosa completamente nueva para mí Sí, muchas. bueno, las chicas somos un, muy, no un poco, somos muy detallistas, somos muy in, eh, in, instintivas, somos muy perspicaces para mm -hmm. muchas cosas Entonces eh, siempre estamos pendientes de algo nuevo pueda pasar porque sabemos de que estamos tratando con un completo desconocido Claro, y, no puede ser un acosador, velador, un secuestrador, traficante de órganos, ¿no? Exacto, y nosotras, las inteligentes, <risa> estamos pensando siempre en todo. Bueno, como, como hablábamos del, del periodo de prueba, uh -huh. eh, y, en y entra el, el stalkeo, como te digo, de todos uh -huh. lados. Esa es una parte que tiene mucho peso en el periodo de prueba, ¿no? Exacto, ahí uh -huh. es donde vemos si es que ese chico está con novia, si es que está gileándome y tiene novia y tiene pareja, o si es que está gileándome a mí, está gileando a otra persona. Entonces, Pero eso no puede saberlo, o sea, claro, si sí te se gilea gilea ti, ¿cómo sabes si está gileando a otra? claro que se puede saber incluso nosotras las mujeres somos capaces de buscar en todas las fotos todos los comentarios las fechas y yo te digo, pues, a mí ¿No? porque yo lo a sí, veces he cuando ya estés en la zona de prueba, pero tú las. O sea, ponerle sí. en la zona de prueba significa que algo de él te atrae. Te atrae, exacto. Ah, ya. Si no, claro. no desperquieras hasta claro. el último comentario. Si bueno. no has pasado uh -huh. la primera prueba. Y hasta de... bien, ¿quiénes la han puesto corazoncito en sus comentarios, en sus fotos? Exacto. Uh -huh. Una vez de, que ha pasado todo este tema de periodo de prueba, estás este, interactuando con esa persona ya no un día, sino dos, Ay, sino ya. tres. que quizás no todos los días. Con eso, <ríe> Quizás no todos los días, pero tre dejando tres días, dejando dos días. Entonces, en resumen, el hombre que va a hablar con una chica por WhatsApp tiene que mostrarle que es una persona sana, aparte de buena, inteligente, es una persona sana con y buenas tranquila. buenas intenciones, diría claro. yo. Entonces, ¿cómo aparentamos ser buenas intenciones? Siendo de repente un poquito inocentes. Mm. Mostrar sí. cierta inocencia en conversaciones por WhatsApp atrae a una chica inteligente, porque las chicas que no son inteligentes, bueno, no es que alguien sea... No, es que tu amiga no seas inteligente. No, si no, no amiga. Claro, tú no eres muy hábil. Pero me refiero a que hay chicas a las que les gusta que los chicos sean más directos. Por ejemplo, hay chicas que les gusta que el chico le diga, oye, no quiero nada serio contigo, sino que quiero acostarme contigo. No. Y la chica dice, oye, ya, qué bueno que eres sincero. O sea, hay chicas que. que consideran que eso es lo correcto Hay ¿no? chicas, yo, les, yo las llamo de, miente, de mente de mente muy abierta pero entonces yo creo que ese es un te, otro otro tema también muy grande porque por ejemplo, uh -huh. un hombre va a saber detectar una chica eh, sencilla de su casa, buena claro. uh -huh. eh, nada más entrando a su perfil de Facebook si es que tiene fotos eh, casi calata, obviamente que es una chica que puede ser, ¿no? De una mente libre, liberal. Uh -huh. Entonces te puede aceptar. Pero... pero. también hay que tener cuidado con las, con las, las planchas quemadas, creo que se llama esa que tú crees que es una mente liberal, pues tiene igual que sortea, ¿no? El error que uh -huh. te he no, no pasado. No, no me he pasado. Por ahí uno lo escucha, ¿no? <ríe> ya ha pasado. Bueno, ya, sigamos. <ríe> entonces. Eh, ese es el tema, ¿no? de que si vas a abordar a una chica, para empezar tienes que saber qué tipo de chica es uh -huh. y, y tienes que tener en claro qué es lo que tú quieres con esa chica Con esta chica inteligente que es la que uno está tratando de conquistar Exacto, ¿no? exacto. ahora eh, también eh, no forzar el tema de, de ¿qué les qué le puedo decir? <coughs> de aparentar ser eh, muy eh, sano, como decía Matsu Eso es bueno, yo creo que eso de no, o sea, aparentar ser sano va a ser que la chica baje bastante la guardia y, y tenga más predisposición a conocerte sin miedo a que la vas a lastimar porque eres sano No, ahí te discrepo un poco Nosotros somos tan minuciosas, analíticas, que al momento de que, de que nosotras empezamos a tratar con alguien eh, uno puede ser que nos demos cuenta y otro de que si no nos damos cuenta y después la persona saca su verdadero yo, saca de, de sus verdaderas intenciones, nos vamos a alejar por completo porque Pero sabemos claro. que no es sincero, nos uh -huh. encanta la honestidad y la sinceridad. Esos son puntos ya sea para, para un coqueteo, ya sea para una salida, para un uh -huh. gileo, para una amistad puntos esenciales para todo y yo uh -huh. creo que ser eh, sincero y honesto con alguien uh -huh. es lo mejor, ¿no? Ya sea de que quieras algo muy comprometedor con esa persona o que quieras algo nada más pasajero o que quieras lo que tú quieras uh -huh. pero tienes que ser sincero como dice Mapsu, ¿no? Obviamente puedes agarrar y decirle a una chica eh, eh, ¿sabes qué? Sí, me gustaría salir contigo, ser directo, okay. a lo que va, me gustaría conocerte y quiero eso. <risa> sí. No, nunca tanto. No, pero es que hay, hay chicos que son así directos y les resulta. Pero ah, bueno, bueno, en el caso de una chica inteligente, entonces en resumen podríamos decir que el tipo de chico que tiene más probabilidad de éxito con una chica inteligente es el chico que es, digamos... Eh, sano e inocente en cierto modo, ¿no? O sea, si eres naturalmente inocente y eres una especie de, de chico que no, que no es de una mala vida y que tu Facebook y tu Instagram demuestra que eres un chico de buena vida, de buenas costumbres, de por sí tienes muchas probabilidades de éxito, ¿verdad? Claro, sí, tienes uh -huh. muchas. Es que es, ya si es tu manera de ser, si es tu, tu completo yo, obviamente que a nosotros nos va a encantar eso, ¿no? A una chica tranquila e inteligente, porque hay chicas inteligentes que no son sí, tranquilas, sí, son no de eso, mente no? libre, entonces. No, no, sí. Yo estoy hablando por mí, ¿no? Eh, Ahí se me, ya, ya, ya, ya. me considero <risa> alguien que <risa> de... Y dijo no voy a decir cómo soy, cuando <risa> <risa> Me considero un poco este, más calmada, pacífica, tranquila, entonces, ah, sí. que que es atraída por chicos, aunque Sí, sí. Después van a saber un poco más de mí Sí, ella va a abrir su canal pero <risas> Y es más, este, en la descripción Vamos a dejar su Instagram para que la puedan Seguir y puedan ver Un poco más de Yamin y puedan conocerla mejor También sí. <risas> Bueno, entonces esos son los puntos chicos la, eh, Yo en mi caso les podría Aconsejar de que sean súper sinceros Y que siempre tengan presente qué es lo que quieren Y a qué van con esa chica uh -huh. Tanto sea para que uh, Para que hagan algo bueno o algo muy <risa> Entonces, las personas que son inocentes, no no, no es que sean inocentes, sino que muestren una buena educación, que sean tranquilos, por más que también tengas intenciones no tan tranquilas con ella, pero si en el fondo eres tranquilo, igual tienes mucha probabilidad de éxito. Y si no eres tan tranquila, pues no es tiempo y tu interés es conseguir una chica que sea inteligente y tranquila. Entonces es tiempo de enderezar un poco el camino y poco a poco trabajar en tu imagen de Instagram, de Facebook y mostrar que eres una persona tranquila. Y empezar a ser tranquilo para que poco a poco empieces a ser parte del estereotipo que una chica tranquila e inteligente busca en un hombre. Extra. Bien chicos, si les ha gustado el video, se suscriben y no se olviden dejar sus comentarios, sus opiniones. Si creen que quieren que vuelva Yamin, escriban ahí sus comentarios para que esté más en el canal apoyando el contenido. <risa> y ahora sí, nos despedimos con lo que todos queríamos ver, escenas de desnudos. No va a ver, pero pongo, pongo memes ahí, pongo memes así chicos. Chao. Esa parte la podemos editar otra vez en el cierre, ¿no? <risa> bye bye chicos, no se olviden de seguirme mejor. favor. <risa> No, no. Eso no salió bien, ¿no? Ya, yeah, no salió bien. Yeah. Lo sentimos. Te has dado cuenta que cuando es video, el Mario se reía, y cuando es foto, el Mario se reía. Eso es lo que te digo, pues, ¿no? Pero se cumple para todos. Son como eso es Toy History, malita sea, ¿no? Toy yeah. History. ¿Y yo qué dije? Toy History es. Ah, ¿cómo es? Toy History, dijiste. Ya, ¿eso no es? Y ya, bueno, ya. Nos vemos en el próximo video Chao chicos Todo, Otra vez estoy mirando acá, es acá ¡Oh! <risa> vale, <risa> Bye chicos